La herramienta de cortar tuvo una mejora excelente desde la versión 2017 y te la voy a explicar aquí. Voy a presionar la tecla C en el teclado para activarla. Voy a darme cuenta que en la parte superior está activa la opción que dice según el contenido. En este momento la voy a recortar un poco porque no quiero esa parte que está ahí estorbando. La voy a rotar un poco y esta es la parte más chévere que tiene esta herramienta. Es que en esas secciones donde está el color blanco, automáticamente Photoshop se ve a inventar los píxeles, dando clic en el visto o simplemente presionando la tecla de retorno. Esperamos unos segundos y de repente ahí lo tenemos, una verdadera magia digital.